Mm. Don Agustín, buenas tardes, ¿cómo estamos? 320 pesos sirven para comer una semana en el debe ¿Sabe usted cuánto he puesto una torta de huevo en un pinche puesto de lámina? ¡25 pesos la más pendeja! 25 por 7, no sé cuánto es, pero es un chingo más que 320 por 3 comidas, ¿o qué vamos a comer? ¿Y nomás voy a comer yo? ¿Y mis hijos qué? Joven, me da unas tortitas para llevar, somos 5 en mi casa. Son mis dos chipayates, mi hija, que es muy bonita, mi vieja y yo. Son este, 15 comidas por 3 días. Bueno, déme unas 50 tortas, traigo 320 pesos. Carnal, una buena fina y una torta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto traes? 320. Sí, te alcanza. ¿Para toda la semana? No, circule, joven, circule. Fry, Y no olviden que cuando vayamos al estadio hay que hacer el...